Vamos a hacer hoy la meditación de Tauro Y eh, si os habéis fijado, este año, cuando hemos empezado con la de la de Aries Le he cambiado un poco la manera de hacer de la, del otro año para ir variando Aunque ya hemos hecho de Aries a, a Piscis, manejamos unas energías, etc. Pero mmm, ahora vamos a... Bueno, hemos empezado ya con Aries Vamos a empezar a trabajarlo de una manera como menos mística, más, más práctica, entonces por eso eh, empezamos con el signo de Aries, el mes pasado, hablando del renacer, que sí que suena también místico pero no lo es, que es el empezar de nuevo, renacer es empezar de nuevo, da igual el renacer en la vida o renacer en un negocio o en cualquier cosa, y vamos a seguir con esta tónica de a ver qué energía tiene útil para todos nosotros ese signo, entonces, este, este mes, el de Tauro, el lema que he escogido es estabilizar para crecer. En Aries nacemos, en Aries nace la primavera, nacen las plantas, etc. Pero es un impulso de fuego, de hacer, empezar y punto. Si se dejara solo esa energía en vuestra vida, todo se moriría a cabo de poco. Se necesita algo que diga, Shh, no corras tanto. Tranquilízate. ¿Hay algún Tauro por aquí? Uno. Vale, bien. Pues bienvenida a, a tu signo en este caso. Sí, y sí. eh, empezad a hacer así. A coger su energía. Porque nos se conviene... Se muy malita entonces. ¿Perdón? Se irá muy malita si le cogemos todo el tiempo. No, no, no. Vale. Eh, entiendo que se pueda entender eso. Pero sí que es cierto que existe lo que llaman el vampirismo astral, ¿vale? Que cogen energía de la gente incluso de manera inconsciente pero no estaba hablando de eso sino de coger su energía del signo de Tauro que no es su energía es la del signo de Tauro que es universal y como ya he dicho otras veces y lo repito todos los signos los tenéis dentro todos tenemos si miráis vuestra carta veréis que están los doce signos no hay agujeros ¿vale? están todos solo que hay algunos más potenciados vale, yo soy acuario, tengo el sol en acuario por lo tanto acuario está muy fuerte pero en Leo, que no tengo no, espérate, pongo un ejemplo en cáncer el signo de cáncer yo no tengo nada pero el signo está, la energía está la puedo usar si conscientemente quiero hacer eso vale. pues en este caso es, vamos a activar todos la energía de Tauro para estabilizar lo que empezasteis este año, año astrológico desde el mes pasado y si no habéis empezado nada es igual podéis empezar cuando queráis, pero ya si lo hacéis ahora podéis empezar algo, pero sin prisas, con Aries es voy a empezar ya y empezar a hacerlo fuerte con Tauro no, con Tauro todo se tiene que hacer despacio uh, poco a poco y en buena letra Despacio letra traducido del catalán a castellano queda rarísimo no, pero, pero sí, no se entiende, ¿verdad? Tauro es la capacidad que todos tenéis de conseguir resultados prácticos el que sea tauro es práctico ya por sí mismo normalmente en la vida y suele conseguir lo que quiere con esfuerzo o sin esfuerzo pero puede conseguirlo en cambio por ejemplo yo que soy más acuario soy tan volado que más de una vez pensaba ah, voy a hacer esto y 20 días más tarde ya ni me acordaba de lo que quería hacer por lo tanto no lo conseguía el tauro es así es más práctico vale pues todos si tenéis algo que queréis hacer o conseguir, pues, entre bromitas, invocad a la diosa de Tauro, <ríe> que es Venus, para decirle, eh, porfa, dame un poco de esa paciencia, perseverancia, constancia, serenidad, tranquilidad que tiene Tauro. Que conste que hay Tauros que no son muy tranquilos, ¿eh? pero eso es independiente. Me refiero a la energía pura de Tauro. El nivel más evolucionado de Tauro también es Plutón. Bueno, sí, depende de la, de la evolución personal de cada uno. Usará las energías más básicas de Tauro, que es el quiero comer, ¿vale? Por ejemplo. La frase espiritual de Tauro, veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Sí, lo que sí, sí. que no les pongas deberes tan místicos, ya lo hice el año pasado. Y la gente se quedaba un poco así como descolocada con la frase espiritual. Entonces, sabe que tiene un nivel muy alto, muy elevado, como todos los signos, que es eso, es la iluminación, realmente. Pero en, un nivel, en el nivel más bajo es quiero comer, ¿vale? Quiero tener, disfrutar de lo más material, la comida, el sexo, el dinero, cosas así. Tauro tiene fama de muy materialistas, tampoco lo son todos, depende. Pero en el intermedio, que es el que nos interesa a nosotros, es la energía que nos permite estabilizar cualquier cosa y a partir de ahí crecer, podemos crecer y evolucionar más el peligro de Tauro es me estabilizo y ahí me quedo, no crezco más, ese sería el peligro de usarlo mal pero bien usado es el que te da un suelo firme, cómo vas a saltar si abajo hay arenas movedizas <coughs> te vas a hundir en cambio, si pones, bueno, mira, un parquet como este, ¿no? <ríe> es, es algo duro con el cual puedes apoyarte y saltar más hacia arriba. Esto es lo que nos permite Tauro. Por lo tanto, es interesantísimo hacerlo. Por eso os invito que hagamos una meditación en donde, bueno, vamos a activar, mediante seguir las instrucciones que yo voy a ir diciendo, imagínate esto, imagínate lo otro esa energía de Tauro que tenéis dentro para que se despierte y la podáis usar en lo que queráis ¿y si la tienes en la luna, el Tauro? bueno, tienes la luna en Tauro Eso, bueno, significa es, que tus emociones ya son estables bastante <coughs> vale, dejémoslo estar vale. Eh, vale. pero puedes usarlo positivamente ah, vale. no te preocupes vale. los que tengáis algún planeta en Tauro, en la carta pues digamos, ya, ya lo conocéis ese Tauro, podéis usarlo bien o mal pero ya lo conocéis los que no tengáis nada, a ver, yo en Tauro tampoco tengo ningún signo, ningún planeta, por lo tanto, en principio lo desconozco de nacimiento. La vida ya os va enseñando, ¿vale? Vamos pasando experiencias de todos los signos, de todos. Pero mmm, a medida que nos vamos haciendo conscientes de quién soy, cómo soy, etcétera, esto que os he explicado de mi firma, que yo puedo recordar los cambios que he ido haciendo, vamos, si es conscientemente se hace más fuerte, aprendemos más de estos signos. O sea que cuanto más signos tengamos aprendidos bien integrados, más evolucionados estamos en realidad. Estamos aprovechando mejor todas las capacidades que tenemos. ¿Alguna pregunta o curiosidad que tengáis? No. Pues si os parece, vamos a ir haciendo... Um, ¿Podrías... Uh, ¿Cerrar la luz? ver esa de ahí, sí. Solo esta. Para que no esté tan iluminado esto. Gracias. No, la otra no hace falta. Así la gente se ve. Normalmente yo para la luz, ¿te acuerdo? Sí, por eso. Vale. Bueno, pues pondré una música de fondo, como siempre. Como yo no oigo hasta allí, ¿se oye un poquitín? Sí, sí, sí. Sí. No molesta, ¿verdad? No. no. Bien. Pues en primer lugar, busca una postura cómoda en la que te sientas a gusto. Y ahora, cierra tus ojos. Relaja tus párpados. Relájalos.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 y al exhalar visualiza y repite mentalmente el número 1 tres veces. Ya te encuentras en un primer estado de relajación. Para ayudarte a relajar más profundamente, voy a contar lentamente del 10 al 1.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 Siete. Seis. Siete...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 Una respiración profunda y lenta. Y al exhalar entrarás en un estado de relajación más profundo todavía. Concéntrate ahora en tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo. Lo notas puedes sentir el peso de tus pies apoyados en el suelo notar cómo respiras tranquila y pausadamente te das cuenta de que tienes un cuerpo un cuerpo físico pero también te das cuenta de que tú estás observando fijándote en ese cuerpo físico porque tú la conciencia que eres tú no eres tu cuerpo físico tienes un cuerpo físico pero tú eres algo más el observador el alma fíjate ahora observa tus emociones puedes estar triste, alegre pero te das cuenta de que tus emociones van cambiando constantemente. Ahora no sientes lo mismo que hace un rato, ni que ayer, ni lo que sentirás mañana. Te das cuenta de que tus emociones van cambiando constantemente, pero tú, tu conciencia, sigue siendo la misma, porque tú tienes emociones, pero no eres las emociones eres algo más, eres el observador, el alma. Concéntrate ahora en tu mente, en tus pensamientos, te das cuenta de que los pensamientos constantemente están moviéndose, ahora piensas esto, ahora lo otro, incluso cuando no quieres pensar en nada te aparecen ideas y varían tanto o más rápido que las emociones Hoy has pensado multitud de cosas Varía constantemente tu mente Pero en cambio tú, tu conciencia Sigue siendo siempre la misma Porque tú tienes pensamientos Pero no eres los pensamientos Tú eres algo más Tu conciencia el observador, el alma. Imagínate ahora que encima de tu cabeza está flotando una bola de energía blanca, brillante, muy luminosa, como un sol blanco radiante. Es la representación simbólica de tu alma, de quién eres tú, conciencia, el observador. Ahora imagínate que estás entrando dentro de esta esfera de luz. Te vuelves luz. Sientes que esa luz blanca te envuelve por completo. Solo ves a tu alrededor luz blanca. Ahora eres el observador, el alma. Siente la paz interna, la serenidad, siéntelo unos instantes claramente. Y ahora, desde este punto tan elevado de conciencia, vamos a activar la energía de Tauro que tenemos en nuestro interior y que conecta con el Tauro cósmico. Imagínate que te encuentras paseando por un prado, un prado de verde y fresca hierba está saliendo el sol hace un hermoso día de primavera los pájaros están cantando delante de ti un montón de mariposas de todos los colores vuelan y te rodean alguna se posa encima de tu cabeza Te encuentras tranquilo, reposado. Estás siguiendo un sendero, un caminito en este prado que te va acercando a un bosque. Un bosque hermoso, precioso, con toda clase de árboles. Entras en el bosque siguiendo el camino. A un lado y otro de este camino puedes ver flores de todas clases, hueles el olor a rosas y ves flores de todos los colores, naranjas, rojos, azules, amarillos, verdes, a tu nariz le asaltan olores de todas clases diferentes, hermosos Huélelo. huele a pino a cedro a acacia y a medida que vas entrando en el bosque vas viendo estos árboles imponentes sanos Bonitos, hermosos. Muchos de ellos están ya florecidos también. A la derecha puedes ver varios naranjos. En flor hueles el azahar que llega a tus narices. Al otro lado, algunos de los árboles frutales que más te gustan están ya con el fruto colgando maduro esperando que lo cojas acércate a ese árbol que tanto te gusta su fruta coge una de las frutas madura totalmente y cómela sientes el dulzor y el líquido dulce que entra en tu boca y hasta tu estómago, calmando el hambre, la ansiedad, el estrés, los nervios. De hecho, sin darte cuenta, cada vez te estás caminando más despacio, a una pequeña cima una montañita muy baja desde donde puedes ver el paisaje entero subes hasta arriba, hasta esta cima y te sientas en una piedra sólida que hay justo en la cima siéntate Relájate en esta cima, en esta piedra. Que esta piedra viene de las entrañas de la tierra. Está sólidamente <coughs> instalada. Es el fundamento de tu ser. Aquí te apoyas y te sientes fuerte, nada puede tumbarte, esta piedra antigua, ancestral, te da la fuerza de resistir hasta un huracán si fuera necesario, pero hoy no hace falta, hoy todo es paz, armonía, tranquilidad y belleza todo es hermoso a tu alrededor de hecho incluso tú estás más hermoso de lo normal estás irradiando serenidad y eso se nota hasta en tu piel que parece brillar tu piel es más suave que nunca tu estómago estás saciado con esa fruta tan dulce que has comido. Tu sed también se ha apagado. Te sientes en paz contigo, en paz con el mundo. Porque ahora sabes que tú puedes ser y hacer lo que tú quieras solo hace falta que lo decidas y lo pongas en marcha la fuerza de esta piedra y esta serenidad que te invade va a hacer que puedas conseguir tus objetivos sean de la clase que sean puedes mirar hacia abajo y convertir un objetivo como labrar la tierra en tu meta de vida también puedes cons conseguir que tu objetivo en esta vida sea tener mucha abundancia o puede que tú decidas tener un camino espiritual muy profundo y elevado y las tres cosas Puedes combinarlas si te apetece. Tú eres el dueño y señor de tu mundo y tienes todas las herramientas necesarias para convertir en realidad tus deseos. Tauro te acompaña y te da la fuerza, firmeza y estabilidad necesarias. No dudes más de ti. No hace falta. Simplemente decide y empieza a caminar. Ten paciencia, constancia y lo conseguirás. Siente unos instantes esta paz, esta seguridad, interna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 También, ¿eh? Sí. Bueno, habéis podido imaginar un poquitín esa paz en sí, el interior. Sí, sí. Es curioso, yo siempre me voy al mismo sitio. ¿Tú no vas a ningún sitio? Porque no, no hay... que siempre me voy al mismo sitio. Ah, vale. Vale. Es curioso. Bueno, es como hay gente que no ve, no, no, no, no imagina, y me ha parecido entender eso, que no iba a ningún sitio. Yo no, <risa> sí, vale. siempre me voy al mismo sitio. Vale, sí, sí, sí. Da igual eso. Pero. Lo importante es intentar, o sea, exactamente el que imaginas no importa. Lo que importa es intentar sentir eh, esa imaginación de, de lo que se siente, lo que le representa, etcétera Has sentido paz, seguridad... Sí, es que allí había mucha paz y todo era muy bonito. Pues muy eso es lo que buscamos. Bueno, siempre que dices, imagina tu lugar ideal de descanso, mm. pues me imagino este. No, ah, con solo ir? estar aquí ya... no, no, me voy la <risa> Vale. ¿De la no, deja de, no deja de ser un piropo esto sí, <risa> está bien, no, está bien, El... yo bien con mi esta sensación de Tauro recordadla siempre la tenéis dentro ¿vale? está dentro sí, sí, sí. lo que pasa es que como nos han enseñado tú eres Aries, tú eres Tauro, tú eres Géminis y nos quedamos con esa idea nos identificamos con eso y luego realmente eso se convierte en realidad lo que creemos es lo que ocurre en nuestra vida nuestras creencias se convierten siempre en realidad para bien o para mal y si me han dicho yo tú eres un acuario y tú eres ¿cómo um, muy arisco sí, la mayoría de los acuarios son ariscos y yo recuerdo que de joven era arisco de pequeño de joven pero luego decidí cambiar, y al decidir cambiar, ya no lo soy. Me parece que ya lo habéis visto, que de arisco tengo muy poco. ¿vale? Que si quiero puedo serlo, ¿eh? que conste. No me, no me pongáis a prueba, ¿eh? O sea, porque no se trata de quitar lo que uno es. No se trata de, yo soy así, no voy a dejar de ser así. No, no, no, no, no. Es añadir más cosas. Si yo soy acuario y soy de una manera, puedo decidir, por pues, la añado Piscis y tengo un corazón muy amplio y amo a, a todo el mundo y le añado Capricornio para ser práctico y tocar de pies en el suelo porque si no volaré como una mariposa y le añado el Tauro y el Aries y, el, y voy añadiendo todas las cualidades y entonces me convierto en un ser humano completo esa es la idea de podemos hacerlo, que no es nada fácil que se necesita años, bueno pero cada vez que haces un paso hacia adelante estás mejor tú, tu entorno y el mundo en general que en el fondo ese es el objetivo. Como se dice en Oriente, un camino de mil kilómetros empieza con un único paso. Sí. O sea, que... y Cuando somos jóvenes, a mí me pasó que yo quería dar cinco de golpe. Como todos. Y me daba un morrazo que no veas. Porque no funciona así, no podemos. Tenemos que ir paso a paso, cosa a cosa. Podemos acelerar la rapidez del paso, eso sí. Podemos ir muy lentos o muy rápidos, pero aún así, todos los pasos hay que darlos. Mm -hmm. Sí.